Muy buenas, seáis bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live en directo en mis perfiles sociales y durante este live, este streaming en directo, eh, voy a hablar con dos grandes profesionales que tienen eh, tanto una organización como un planteamiento de un evento realmente muy interesante para este próximo mes y que muchos de, de vosotros y de vosotras ya sabéis, que me gusta mucho estar al tanto de qué es lo que se cuece, qué es lo que nos vamos a encontrar dentro del ecosistema de eventos. Y este lo tengo muy bien marcado en mi agenda. Y os lo quería dar a conocer a través de sus eh, cofundadoras. Tenemos a Esther Morina y, y Silvia Rivela, de cofundadoras de Female Startup Leaders. Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues antes de nada, a los que estáis de audiencia y estáis entrando ahora mismo en el directo, que eh, podéis dejar mensajes a través de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter, a través de esas cinco plataformas. Podéis participar con vuestros propios comentarios, son bienvenidos, nos encantará eh, responderlo en directo. Pues animaros que participéis, a que saludéis, a que esto sea un live lo más interactivo posible. Y lo primero todo, eh, si podéis comentarnos, si se escucha y se oye bien, os lo agradezco inmensamente para que podamos eh, fluir lo mejor posible a partir de este momento. Y empecemos por el, por el principio y lo más, y lo más básico. Eh, que es exactamente la organización Female Startup Leaders? Bueno, si quieres empiezo yo, Silvia. La organización Female Startup Leader, fíjate, no es una organización, es una asociación. Es una asociación, una comunidad donde hemos juntado a las eh, fundadoras y cofundadoras, las líderes de las startups de alto potencial, la mayoría con base tecnológica en español. Eh, y como toda comunidad, como toda buena comunidad, las que funcionan, al final eh, entre los objetivos lógicamente están eh, pues, eh, crear nexos, crear oportunidades de negocio entre nosotras, dar visibilidad, porque la mayoría ya son líderes de opinión en sus sectores, pero lo que queremos es convertirlas todavía más en referentes y que participen en, en charlas, lógicamente, en paneles, en distintos eventos, en distintos encuentros del ecosistema y también hay una labor importante divulgativa, Emilio, de cara a las nuevas generaciones, lógicamente que, que los niños y las niñas eh, de, de hoy, iba a decir del futuro, no, del futuro más próximo, del presente, pues eh, normalicen y vean perfectamente normal que exista la posibilidad de que una mujer eh, emprendedora y fundadora de un proyecto empresarial eh, sea un caso de éxito como la mayoría lo son a nivel nacional y tengan ese impacto, eh, para empezar, en el entorno que las rodea eh, a raíz de, de una idea de negocio que ha surgido de ellas. Muchísimas gracias. Eh, eh, quería preguntaros también: eh, eh, ¿qué vamos a ver este próximo 23 de noviembre en el Ateneo de Madrid? Pues bueno, ¿Sí? pues precisamente aparte de las female Startup Leaders, a estas mujeres que son líderes y que tienen proyectos súper innovadores, eh, mostrándonos cómo hasta ahora han sido capaces de desarrollar su empresa, de desarrollar sus productos e inspirando, al fin y al cabo. Entonces, vamos a tener charlas, charlas magistrales de marta Cabarrós, por ejemplo, de YouTube Project, Elena de Marci Bionics. También vamos a ver cosas que tienen que ver no solo con software, sino también con software y hardware. Estará aquí Laura Lozano de Chargi, también en uno de los paneles. Y sobre todo, como estábamos diciendo antes y como bien decía Esther, eh, lo que daremos es también un pequeño espacio a eh, emprendedoras que han sido capaces de emprender desde edades muy tempranas, desde la universidad o bien entrado a la universidad, de Canosa, eh, María Villar y, sí. bueno, y networking en general. Networking activo, Emilio, al final yo creo que tú de esto entiendes también mucho lo que queremos es seguir conectando talento. Decía yo, hay una labor divulgativa importante en todo esto detrás, pero al final se trata de eso, ¿no? de conectar talento, eh, de ver eh, qué podemos sumar juntas, cada una, con proyectos que incluso son de sectores muy diferentes, eh, de, de compartir conocimiento y, y, y de enseñar ¿no? eh, proyectos innovadores, consolidados y, y sostenibles en el tiempo. A los que están participando con sus primeros comentarios, Alejandro, seas si bienvenido, eh, Rodrigo, muchas gracias por el, por el feedback y quería preguntaros, eh, porque organizaciones, con asociaciones con un espíritu parecido al de Female Startup Leaders eh, últimamente eh, podemos, eh, podemos encontrarnos cada vez más, lo cual es tremendamente positivo para el ecosistema, pero eh, ¿qué valor diferencial eh, ap aportáis con y Startup Leaders respecto de otras iniciativas parecidas. Pues mira, esa pregunta es interesante y no sé Silvia, me imagino porque a estas alturas somos como un solo celebro con Carmen Hidalgo que no está, no ha podido acompañarnos, pero al final eh, creo que Female Startup Leader es diferente porque es realmente una comunidad, yo estoy, Silvia está, Carmen está y muchas Female Startup Leaders están en, en varios grupos de perfiles súper interesantes ¿eh? de perfiles de mujeres tecnológicas de mujeres de alta dirección eh, de directoras de innovación de mujeres inversoras, pero al final lo que yo echaba de menos era um, algo muy sencillo, que es la base, ¿no? De, okay, para empezar, eh, que, que tengan cierto orden a la hora de, eh, de sucederse los contenidos que se proponen dentro del grupo y luego que realmente haya eh, una ambición, eh, como digo y como he destacado al principio, por hacer que, que realmente conecten entre ellas, o sea, ver qué es lo que yo tengo ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es el tuyo? Y ver cómo realmente podemos acercarnos, cómo podemos crear comunidad, cómo podemos sumar juntas al final. No sé si Silvia estará de acuerdo, pero para mí esa es la, la diferencia fundamental, que creo que realmente lo que hemos construido es una comunidad. De, de apoyo, sirve incluso un poco terapéutico también. En el grupo se comparten muchos problemas del día a día que surgen en las empresas, aparte de los éxitos, que es lo que yo, yo veo en el resto de grupos, que está fenomenal. Cuando alguien consigue algo, una palmadita en el hombro, ¡qué bien! ¡Qué bien lo has hecho! Te he visto en este evento. Si sí, ya sabemos que lo hacemos muy bien, pero. Eh, cuando hay dificultades también, pues esa parte de, de sororidad, ¿no? de, de echarnos un cable, donde donde una no llegue, pues a lo mejor llega otra. Creo que aquí lo estamos consiguiendo y, y lo estamos haciendo bastante bien. Sí, sobre todo por completar que, que realmente en Fimil Establecidos lo que hay es el perfil de fundadoras porque esto es muy, muy distinto. No es lo mismo que tú seas una alta directiva, que tienen unas problemáticas, unas casuísticas distintas, pero cuando eres fundadora de un proyecto de tecnología y de alto impacto, o sea, las, las decisiones a las que te enfrentas no son las mismas. Y el compartir o tener otras personas que han pasado por esos mismos problemas o sea, ayuda muchísimo. Y eso además creo que también es, es una de las bases de por qué somos tan activas. Mm. Eh, y tengo entendido que tenéis otras iniciativas y que justo acabáis, más que nada porque he estado por ahí curioseando un poco por, por Instagram y LinkedIn, y acabáis de celebrar otra iniciativa en Fimilista Libre con bastante éxito. ¿Me contáis un poco de dónde venís? Sí, de dónde venimos, eh, concretamente de Canarias. Supongo que te refieres a, a esa sí, sí, actividad, sí. a esa iniciativa. Pues sí, estuvimos teletrabajando, eh, un poco guiados también por el apoyo que nos ofreció eh, Turismo de Canarias y, y esto es una iniciativa que surgió de la consejera de Turismo, de Yaiza Castilla, eh, que lo están haciendo muy bien porque las Islas Canarias ya sabemos que están posicionándose desde hace años, lo están haciendo bien eh, como un hub tecnológico, muchas empresas de la, de la península están desplazándose a, a teletrabajar a las Islas Canarias eh, y, y no siempre tiene que ver o no solo tiene que ver con esas eh, condiciones Técnicas, digamos, es decir, tienen muy buena conexión, tienen una moneda única, el horario también para la gente que trabaja en, en los mercados, pues también es bastante plausible, sino que luego tienen esos otros pluses que solo tienen muy pocos lugares en el mundo, por ejemplo, las Islas Canarias de bienestar emocional, eh, tienen unos, eh, unas actividades, una variedad de paisajes, una variedad de, de ocio en general, que yo creo que casa muy bien con la parte de, del bienestar laboral, también este bienestar personal entonces nos fuimos allí a teletrabajar una semana, una delegación de Female Startup Leaders precisamente que fuimos, pues mira, las voy a decir corriendo y las mando un saludo desde aquí si nos están viendo, fueron eh, Muriel Bourgeois eh, fundadora de Mi Cuento, Andrea Barber, fundadora de Rated Power Claudia de la Riva, fundadora de Nanify Silvia también estuvo, que es la fundadora de Cohesionist, yo misma que además soy fundadora de Wildcom, estuvimos también Laura Lozano de Chargy y también Luz Reyo, fundadora de Chain Dyslexia, y creo que no me dejo a nadie. Eh, y ya te digo, eh, desplazando, deslocalizando nuestra oficina, nosotras estamos bastante habituadas ya a teletrabajar y, y teletrabajar no es trabajar confinado, que esto es algo que hemos repetido mucho allí, ¿no? Se puede trabajar desde cualquier sitio, ¿por qué no hacerlo? Desde un paraje pues, eh, motivante eh, a la hora de de desarrollar tu perfil profesional como pueden ser las Islas Canarias. ¿no? Además, dimos dos formaciones desde, desde allí, ¿verdad, Silvia? Sí, totalmente. Además, nace con, con el objetivo de que podamos no solo mantener estos nexos en, en lo digital, que nosotras nacimos como iniciativa digital hace un año justo en pandemia, o sea, pero sí el poder tener pequeños periodos en los que tangibilizamos, le ponemos 3D a, a, a las personas que tenemos detrás de las pantallas o sea, y que eso también es súper importante para terminar de desarrollar estos vínculos emocionales que, que también nos ayudan a crecer, ¿no? la sororidad de la que hablaba antes. Esther. Y es que es exactamente, no sé si tienes, perdona Emilio, pero es exactamente la sensación que nos llevamos eh, las siete de, de ese encuentro, ¿no? En plan, no, no, es que efectivamente, o sea, es exactamente lo que buscábamos porque se refuerzan eh, los, los lazos personales de cada una de nosotras que ya nos conocíamos las siete, pero a, a lo mejor nos habíamos visto solo una vez en otro ámbito y claro, eh, teletrabajar prácticamente haciendo piña, haciendo comunidad toda la semana, joder, pues nos echamos de menos, o sea, lo comentamos en el grupo estos días. ¿no? Y, y ese vínculo, a mí me encanta como lo ha definido Silvia, o sea, esa eh, 3D, volver al 3D un poco a, al, bueno, a tener frente a frente a alguien es irreemplazable ¿no? y, y al final es, es una oportunidad que nos dieron y la verdad es que la hemos aprovechado muy bien y seguro, seguro que volvemos a las Islas Canarias a teletrabajar. Eh, nos, tenemos actividad en el chat y desde Finland Barcelona nos comenta que arriba las mujeres emprendedoras, que su pareja lo es, eh, si quieres compartirnos desde YouTube, si nos quieres compartir el nombre del emprendimiento de tu compañera, así la podremos conocer. Y nos pregunta Julio César que cómo tiene que postular a su CEO y fundadora para que forme parte de vuestra comunidad. Uh -huh. Pues mira, eh, hay unos criterios de selección, la verdad, no os vamos a engañar, bastante, eh, bastante incisivos para entrar a female startup Leader porque es verdad que sin hacer apenas Emilio, fíjate qué curioso, porque sin hacer apenas ruido, o sea, ahora te contamos si quieres un poco de dónde, cómo nacemos, ¿no? Pero, pero de forma orgánica ha crecido muy rápido y, y de forma realmente sobresaliente la comunidad. Y queremos mantener. Eh, digamos esa parte más exclusiva eh, en un grupo de mujeres tan potentes para que no se nos vaya de las manos, eh, que nadie se ofenda si me está viendo alguna de las participantes en otros grupos donde yo estoy, pero, pero que no se vaya de las manos en el sentido de que, de que realmente yo me entere de quién está dentro de la comunidad ¿no? y, y pueda podamos generar un impacto real porque somos un grupo reducido, eso cuando se va de las manos un grupo ya es muy difícil, porque no te enteras de quién hay dentro para empezar, entonces, eh, hecho este prólogo, que eh, por supuesto que puede postularse como female startup leader, tiene que enviarnos una presentación del proyecto del que sea fundadora o cofundadora, a un email que voy a dar, eh, y luego si quieres Emilio lo podemos poner en el chat escrito, pero es muy fácil, Aloha, Aloha, como hola en hawaiano, creo, arroba female startup eh, tal cual, que nos mande un email por favor, eh, que ponga candidatura, el nombre de la fundadora o cofundadora, guión la empresa a la que pertenece y una presentación contándonos un poco también cifras de facturación, eh, la historia, de dónde viene, cómo se le ocurrió la idea, eh, bueno, pues un poco el valor diferencial del proyecto y, y si tiene impacto, o sea, si es un, si es un proyecto eh, que, que repercute un poquito más allá de, del valor económico y de las cifras que seguro que va muy bien económicas, pues, pues mucho mejor. Silvia, no sé si me dejó algo. No, no te dejas nada. O sea, simplemente recalca, recalca, o sea, recalcar que efectivamente o sea, hemos crecido en muy poquito tiempo, somos 38 ahora mismo y que la idea es crecer muy, muy, muy poquito a poco precisamente para poder seguir manteniendo estos lazos y, y, y, e ir reforzándolos, ¿no? Porque si de repente crecemos de golpe, o sea, se pierde la sensación de cercanía y no es lo que, no es lo que buscamos. Pero bueno, que seguiremos haciendo eventos... Eh, globales, abiertos a, a todo tipo de asistentes, como el Female Founders Day, o sea, en la que, por favor, todo el mundo estará en contacto con la comunidad y, el, y en la que esperamos que las mujeres emprendedoras asistan para precisamente poder hacer networking. Sí, los emprendedores en general, de hecho, una de las excusas del Founders Day, del Female Founders Day, Emilio, es ese, ¿no? Eh, puesto que la comunidad es verdad que, digamos, eh, es, es cerrada y, y es, tiene ese carácter un poco exclusivo. No me gusta la palabra, pero tampoco encuentro otra mejor ahora mismo para definir un poco pues, un grupo más reducido. Eh, como excusa, pues tenemos próximamente este primer evento bajo el paraguas, bajo la marca de Female Startup Leaders, que es este Female Founders Day el martes 23 de noviembre en el Ateneo de Madrid, que es un sueño, donde... Por supuesto nos va a encantar ver a toda la comunidad, a todo el ecosistema de emprendedores eh, madrileños, tenemos gente que ya nos ha confirmado que viene de otras ciudades, asistentes me refiero, sabéis que las entradas son gratuitas, os animo a haceros con la vuestra porque están a punto de agotarse, porque no nos podemos olvidar que todavía estamos con protocolo COVID, que a veces se nos olvida porque es verdad que ya vemos muchos atisbos de la, de la normalidad que tanto echamos de menos, pero es, me parece responsable limitar también el, el aforo. Por lo tanto, os animamos a haceros con vuestra entrada gratuita, tenéis acceso al Coffee Break lógicamente y ahí va a haber networking muy bueno en el Coffee Break para empezar con las ponentes eh, participantes que son fundadoras y que son la mayoría de ellas female startup leaders. Y para aquellos que no puedan venir, que sepan que también vamos a hacerlo en streaming, o sea, porque sabemos que a veces no es tan sencillo. Eh, tener que desplazarse o sea, y como lo que queremos es llegar a cuanta más comunidad mejor, incluso no solo española, también latinoamericana, mm. eh, directamente eh, va a ser un, un evento híbrido en sí mismo. De hecho, curiosamente Emilio, que la verdad es que estamos un poco sorprendidas, ¿eh? no solo con el alcance de... De Female Founders Day, ya te digo, en general con, con el crecimiento de Female Startup Leader tocamos madera, que siga así, eh, pero nos han contactado a raíz del, del evento eh, comunidades de fuera de España. O sea, concretamente estoy pensando en una comunidad de, de Argentina, si no me equivoco, que lo estuvimos comentando el otro día, Silvia, eh, para bueno que les había llamado la atención y que seguramente querían replicar el modelo... En, en su comunidad en Argentina, ¿no? pues, pues de eso se trata, o sea, de, de generar una chispa que al final hace prender eh, un montón de lucecitas, un montón de cabezas pensantes y de que, de que los emprendedores que asistan a Female Startup Leader, tanto en formato presencial, físico que tengan, que hayan conseguido la entrada, como aquellos que lo, que lo sigan vía online, pues eh, se empapen de los proyectos que van a presentar eh, las fundadoras ponentes, eh, que a, muchos de ellos se verán reflejado en, en lo que cuenten, en los debates que se van a generar y quizá otros muchos salgan de ahí inspirados, motivados, que es lo que, lo que perseguimos al final, que, que el evento no sea un evento más de emprendedores, que realmente genere un impacto que perdure más allá del evento que me, me encanta que tengáis tanta tanta energía y pasión por, por vuestro proyecto pero de, como tú ¿no? el, yo creo que en eso nos parecemos un poco por eso nos llevamos tan bien. si es que es así. por eso nos llevamos muy bien entonces eh, por youtube nos comenta el proyecto de, de para que la pudierais tener en cuenta eh, para la comunidad eh, Julio César, pues le comenta que va a pasar a la fundadora para postularse a formar parte de, de Fimil Startup Leaders. Y tenemos a Laura Lozano, que eh, habla muy bien de vosotras, y que da totalmente fe de, de que sois una comunidad profundamente recomendable. Entonces, por, retom por Gracias, retomar el libro, Laura, el jamón va de camino. <risa> Entonces, por retomar un, retomar un poco el hilo eh, y hablar un poquitín acerca de, del 23 de noviembre eh, quería preguntaros eh, nombres de alguna, eh, algunas ponencias relevantes dentro del de, de Founder Day Sí, pues en realidad me va a costar eh, es que todas, o sea, no, no hay un nombre que no vaya a sonar para empezar eh, pero bueno, por destacarte algunos a ver, eh, esto es una pequeña debilidad y como lo organizábamos nosotras, yo les dije, chicas, eh, tengo que meter a la charla inaugural, eh, que sea Elena García Armada, que es la fundadora de Mars Bionics. Esta empresa, eh, y Elena en concreto, es la artífice del primer exoesqueleto pediátrico para niños. Eh, es a las 2030 y ha salido muchísimo en medios de comunicación para mí, siempre que me preguntan oye dime un referente de mujer emprendedora yo siempre digo a Elena porque me, me quedé muy muy muy impactada cuando yo fui a grabarla para una pieza de televisión, que bueno sabéis que yo soy periodista y eh, escribo en varios medios y por aquel entonces colaboraba en Televisión Española y me quedé súper impactada con, con el proyecto pero como Elena ha comentado Silvia que está Marta Caparrós, que es la, la fundadora y la CEO del YouTube Project que normalmente está en Australia pero justo hemos tenido la fortuna de que estos días estaba en España y se va a venir también a contar sobre esta agencia online eh, que lleva a estudiantes de todo el mundo a aprender inglés a las antípodas y ya están prácticamente en, en todo el planeta, pero bueno hay un montón más, está Luz Reyo de Chain Dyslexia, está en la mesa de mujeres inversoras Rocío Álvarez Osorio, Sofía Benjumea obviamente eh, de Google for Startups, que hay que decir que nada de esto sería posible si Google for Startups Startups y el Ayuntamiento de Madrid entre el resto de partners, tenemos a Libal, está B Startup del Banco Sabadell, está EAE Invierte, está Singular Founders Day no sería posible, o sea que desde aquí también nuestro máximo respeto y nuestro agradecimiento en público porque en privado la verdad es que se lo, se lo decimos bastante, pero hay un montón, está Nerea Luis de Singular está Ana Laguna de Sound Dream Mireia Badía de Growly todas realmente eh, en la agenda Emilio que en el link que tú has compartido creo con las entradas, aparece la agenda completa del, del evento están ya todos los nombres volcados de las ponentes y de las moderadoras de las mesas redondas, que poco hablo de ellas pero eh, no es nada fácil tener moderando a las, en las mesas redondas, por ejemplo a Bea Znar, de Disruptores e Innovadores del Español, a Marta Del Amo del MIT Review en España, a Eva Pla de Forbes España está por ahí también a eh, a Rodríguez eh, de hipertextual en fin, o sea, es, es una agenda como digo desde el principio para enmarcar o sea, yo creo que la voy a imprimir, le voy a poner así dos pincitas y la voy a poner por aquí por algún lado de, de mi casa porque no hay, no hay ningún nombre que no podamos destacar Yo de mayor en, en algún congreso que organice quiero tener una, una lista de ponentes tan buena Es que es muy eh... guay Bueno, y, y este, me... perdón, porque es que Carmen Hidalgo, si no, nuestra tercera pata del banco me va a acuchillar, pero eh, perdona, es que se viene clara grima desde Sevilla, esta fantástica matemática y, y divulgadora científica eh, que no tardó y creo que esto, Silvia, lo tenemos que contar porque ni ella ni ninguna ponente eh, tardaron ni cinco minutos en decir a la primera que sí, no habíamos terminado ni de explicar, en plan, pero te voy a contar, no, no, no, sí, sí, sí, estoy, estoy. Estamos y, abrumadas de la respuesta que, que, que, que hemos conseguido, o sea, de verdad, que muchísimas es, es gracias, tremendo. maravilloso. Es tremendo y lo comentábamos también en Canarias, pues mira, con Laura Lozano y, y con alguna más que nos decían, es que yo creo que no soy muy conscientes de, de lo que habéis montado, y digo, pues sí, no sé, yo que, eh, esto Emilio, que te vas a reír, pero eh, yo he escrito mucho del síndrome del impostor o de la impostora en este caso, pero yo suelo decir que yo no, no tengo recuerdo de haberme sentido impostora hasta ahora o no lo sé, o, o de, de pasada, ¿no? Muchas veces, pero creo que no he llegado a sentir como el síndrome de la impostora y aquí me parece que lo estoy como... No sé si se puede llamar a eso síndrome de la impostora, Silvia, pero lo, lo sentí un poco, ¿no? En plan, ¿no, no sois conscientes de lo que estáis montando y yo pues... Pues no, claro, creo, creo que no lo estábamos pensando mucho, pero sí que llegó un momento en el que de repente se tangibilizó el proyecto, porque esto surgió hace ni dos meses, o sea, hace dos meses que dijimos, o sea, nos convertimos en asociación, hacemos el Female Founders Day, terminamos el Female Founders Week, o sea, y ha sido como boom, como un tiro, ponemos el foco o sea, y hacia adelante, y es que la respuesta en serio, increíble, y lo miras y dices, uh, creo que llegaremos y aquel día será como... Yo decía, decía esta semana, y esto bueno, te lo cuento a ti, que estábamos así entre amigos, que además yo, yo lo voy a presentar, yo voy a hacer de maestra de ceremonias y, joder, con todo el, sinceramente, con el trabajo que lleva detrás esto, Emilio, que al final pues hemos sido muy cabezonas y como decía Silvia, no, realmente llevamos dos meses preparándolo, detrás estamos prácticamente Carmen, Silvia y yo eh, preparando todo desde cero y... Y no teníamos ninguna de las tres experiencia montando un evento de estas características desde cero, es decir, todo lo hemos hecho nosotras con el tute que llevamos, con los proyectos que se presentan y con, bueno, con alguna sorpresita que no podemos contar, a mí seguro que me cuesta en algún momento eh, mantener mmm, la compostura, me refiero a no emocionarme porque, porque realmente es... Es impactante ¿eh? y nos ha sorprendido para, para bien la acogida y las entradas pues no también que están a punto de acabarse. No sufráis de síndrome del impostor porque os conozco hace mucho tiempo y sé que eh, sois capaces de montar un sarabasín de interesante y de bastante más. Claro sí, y sobre el y bastante más habrá continuidad que habría que si sale un éxito ¿qué, qué planes hay para el día después. Sí. Yo, eh, Silvia, te, te dejo, pero que quiero aclarar porque ahora, hoy en día hay que aclararlo todo. Que yo no haya sentido el síndrome de la impostora no significa que no piense que exista y que de hecho pasa mucho todos los días eh, alrededor del mundo a, a miles y millones de, de mujeres eh, con perfil emprendedor, con perfil empresario y cada una en nuestro sector. Dicho lo cual, eh, sí. Va a tener continuidad. Esa es la, la idea. No sé hasta dónde podemos contar, Silvia, la, la realidad, pero, pero sí, sí, va a tener continuidad y va a ser muy gay. Sí. Te viene pues sorpresita. Lo dejamos así. <ríe> Pues te pasamos la pelota a ti, a Silvia, porque de hecho iba justita de tiempo y nos quedaremos, Esther, tú y yo eh, continuando el directo. Entonces, eh, te anima Silvia, a explicarnos el, cuál es el, el, la receta del éxito de Firmil Startup Leader, porque desde que me avisasteis que creabas esta asociación, hasta ahora ha pasado realmente poco tiempo, realmente, pero el crecimiento de, de la comunidad está siendo increíble. Con lo cual, eh, ¿alguna de las recetas de vuestro éxito, Silvia? Pues fíjate, yo creo que aquí lo que pasa es que nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, eh, nos hemos juntado eh, personas que, que teníamos ya eh, dentro del ecosistema... Eh, determinados contactos y que nos habíamos visto en algunos momentos, nos hemos juntado también con el hecho de que hacía falta una comunidad de apoyo real a fundadoras de startups de alto impacto. O sea, luego, que justo ahora mismo también es un momento muy bueno para apoyar el emprendimiento femenino, o sea, porque nos estamos dando cuenta de que la mujer tiene un perfil que cuando emprende, si puede, si se la apoya, o sea, desarrolla proyectos muy sostenibles y largos en el tiempo. ¿vale? O sea, y además, bueno, también venimos de de haber estado trabajando mucho temas de Clubhouse, o sea, hicimos entrevistas el año pasado. O sea, ¿Te acuerdas, Esther, cuando estábamos sí. entrevistando a, a dos emprendedoras por semana en Clubhouse en sí. una sesión eh, semanal para dar visibilidad? O sea, creo que, una vez más, la mujer está empezando a empoderarse, está empezando a levantar la mano y decir hola, aquí estoy yo, puedo hacer cosas de alto impacto o sea, y además la gente a su alrededor también se está dando cuenta. Entonces, entre el apoyo que estamos recibiendo y que la mujer está levantando la mano, pues y las ganas que teníamos de, de hacer cosas, pues todo, todo suma. No sé si Esther Entonces, me quiere completar ¿algo coma. más sobre el...? Eh, es que no puedo poner ninguna coma a lo receta? que ha dicho. No, no, perdón, Emilio. Bien, bien, bien. No, que continuamos, que continuando sobre el, sobre el propio evento... Eh, vaya a tener un, un concurso de, de pitches eh, ¿Algo que puedas comentar precisamente sobre ese concurso? Sí, pues, pues bueno, que, que ya estamos recibiendo candidaturas, pero que la verdad me gustaría nos gustaría a las tres recibir más porque además es completamente abierto el, el primer contacto digamos, eh, para pasar el primer filtro animo a todas las emprendedoras que nos estén viendo que tengan base tecnológica aunque estén en fase semilla aunque sea una fase idea nos vale todo eh, pero eh, para pasar el primer filtro como digo de este pitch contents eh, el pitch competition que va a tener lugar el 23 de noviembre en el ateneo de madrid eh, a mitad de la jornada más o menos y deliberarán de y al final del evento Digamos que anunciaremos la emprendedora que nos manden un vídeo de no más de un minuto a través de las redes sociales de female startup Leader que estamos en Twitter que estamos en Instagram y estamos en LinkedIn en LinkedIn Emilio tú qué sabes de eso hemos crecido una barbaridad también eh, yo no sé qué ha pasado supongo que lo de Canarias ha tenido mucho que ver pero bueno eh, un vídeo de no más de un minuto insisto contando vuestro proyecto eh, vuelvo un poco al discurso que yo mantengo desde el principio, a mí me gustan mucho los proyectos con impacto, que la tecnología al final se ponga al servicio de las personas eh, y que se coloque lógicamente al individuo en el centro de, de todas las operaciones. Pero a partir de ahí, lo que se os ocurra de cualquier sector productivo prácticamente, nos podéis hacer llegar la idea con un vídeo de la fundadora o la cofundadora, la emprendedora que quiera optar a pitchear en el escenario... Y optar a ese premio de 3.000 euros que vamos a además vamos a entregar las Female Startup Leader. Porque esto también eh, me gustaría destacarlo, Silvia, eh, ese premio lo vamos a entregar las Female Startup Leader. O sea, cada una de las 38, cada una de en nuestra comunidad vamos a poner un poquito para reunir esos eh, 3.000 euros y somos nosotras en calidad de asociación de Female Startup Leader las que, las que vamos a entregar el premio a la emprendedora ganadora y el jurado va a estar compuesto por eh, partners del Founders Day, por Female Startup Leader también eh, y creo que ya, por partners y Female Startup Leader básicamente, es que hay un montón, a ver, ese es el problema. Total, y lo único, decir que tienen de, de plazo hasta el 15%. Sí, el 15 de noviembre cerramos candidaturas uh, para seleccionar los cinco proyectos que luego invitaremos a que el escenario... Eh, no sé. El 15 de noviembre que es ya, o sea, ya, la semana que ya viene. Ya de ya. Eso es. Pues desde, desde la parte de chat tenéis una futura emprendedora para ser parte de vuestra comunidad. Y preguntita Silvia, ¿cómo iba de tiempo? Pues yo, si, si no os importa, lo que voy a hacer es eh, despedirme ya aquí. Muchísimas gracias, Emilio. Y espero que, por favor, eh, nos veamos todos el, el film Founders Day, el próximo 23 de noviembre en el Ateneo de Madrid. Muchas gracias. Pues, Silvia, un placer tenerte aquí en mi directo y nos vemos en el Ateneo de Madrid el 23 de noviembre. Saludos, Silvia. Gracias, Silvia. Sil. Pórtate bien. ¿Tarán? Pues, a ver... Conseguimos tú y yo, y sobre el conseguir entradas, eh, os comparto eh, primero la URL para que le, eh, de, eh, en LinkedIn y en YouTube eh, tenéis la URL eh, totalmente accesible porque la he compartido. Y quienes estéis desde Facebook, eh, Twitch o Twitter, podéis hacer un pantallazo. Pero eh, lo que se me había ocurrido aquí directamente entre nosotros iba a ser eh, compartir pantalla y enseñaros un poquitín el Eventbrite. De, de la propia compra, eh, me la ve, eh, se me ve en pantalla, ¿verdad? Esther? Sí, se te ve, se te ve. Va, Perfectamente. Vale. Pues entonces, eh, para eh, los que queráis, en Eventbrite, en la URL eh, que luego eh, tenéis accesible tanto en YouTube como LinkedIn o con pantallazo en las otras redes, llegáis a este Eventbrite. En este Bright pues se os presenta pues, el lugar, los horarios, la temática de todo lo que vais a tener en el Congreso. Y en la parte de entradas, pues he estado curioseando que tenéis la entrada general gratuita y la entrada para founders a 50 euros. Pero que también tenéis entrada gratuita para el Congreso. ¿Algo sí. más, Esther, a pues comentar? Mira, esto, aprovecho de... si quieres y, y voy a explicar justo. Eh, solo porque es verdad que nos están llegando muchísimas preguntas, pregun preguntando, valga la redundancia, sobre eh, el código para founders y aquí es verdad que igual lo teníamos que haber aclarado un poquito más, pero la entrada del evento es gratuita, que es la general, vale, hasta completar a foro que digo que además estamos a punto de llegar a, a ese límite que hemos puesto, eh, que lo voy a decir, son alrededor de 200 entradas físicas. ¿Vale? Sin contar, a, lógicamente, las entradas de, de, los, de los partners y las entradas de los ponentes si vienen con acompañante, etc. Eh, esa entrada es gratuita, la podéis sacar desde ya, no necesitáis ningún código y os da acceso al evento, lógicamente, y al Coffee Break. Y luego está la entrada founder, que teníamos que haber especificado que esa entrada... Es para, gratuita para Female Startup Leader, ¿vale? para, para las chicas de nuestra comunidad eh, y para ellas es ese código de, de founder eh, que tenemos por ahí puesto por si, por si la quieren sacar. Y luego, todas las que nos quieran, todos los que nos quieran acompañar a ese networking final, que después de que se termine el evento a las 2 de la tarde, pues vamos a habilitar un, un vino español en la cantina del Ateneo, en el mismo sitio donde va a tener lugar el Coffee Break. Eh, si no eres Female Startup Leader, entonces sí que tiene, sí que tiene precio, pero porque entendemos que al final te, bueno, un poco que te, te pagas un poco el, el vino español, ¿no? Pero la entrada es gratuita, el coffee break lo incluye y lo que no incluye la general es ese vino español barra networking del, del final. Pero el coffee barra networking sí que lo tiene. No sé si se ha aclarado que yo también me enrollo sí. mucho. Pues si quiere, cuando terminemos este live, eh, no, no salgas rápidamente del backstage de la sala de grabación porque te cuento alguna cosilla de Ben Bright, por si te pueda servir de ayuda. Claro que sí, eh, Muchas gracias. Y entonces voy a dejar de tener pantalla. Eh, y entonces, eh, ya llegando a los últimos momentos de, de este live y entrevista sobre el Founder Day de Female Startup Leaders, eh, ¿Echáis en falta referentes femeninos en nuestro ecosistema? A ver, es que esta pregunta... Eh, um... Es que a ver las ailas. O sea, he, he compartido en las redes sociales de Female Startup Leader hoy un trocito de una entrevista que le hicieron ayer o antes de ayer en Negocios Televisión a Carmen Hidalgo, que te digo que es la, la tercera cofounder de Female Startup Leader y le hacían esta misma pregunta. Y yo creo que las tres compartimos la misma idea, ¿no? Eh, Hay referentes femeninos en el ecosistema pero yo no termino de, de verlas visibilizadas del todo. Eh, yo conozco historias de mujeres emprendedoras y, y de mujeres con proyectos que realmente están cambiando el mundo y están cambiando la vida de la gente a la que se dirigen, están impactando de una forma totalmente aterrizada y no las veo todo lo que me gustaría para empezar en medios de comunicación, pero tampoco las veo todo lo que me gustaría en, en eventos de referencia del ecosistema que podemos tener tú y yo en la cabeza. ¿no? Entonces, eh, Hecho en falta referentes femeninos dentro del ecosistema. Hecho en falta, eh, justo por lo que uno de los objetivos por los que nació Female Startup Leader. Hecho en falta que visibilicemos mucho más eh, proyectos liderados por mujeres referentes del ecosistema emprendedor español. Sí. Pues espero que la labor que estáis haciendo de feminizar Startup Leader y el Founder Day ayude lo máximo posible en ese propósito. Todas entonces entonces eh, llegamos a los momentos finales. Quienes queráis conocer un poquitín más sobre la asociación os estoy sobreimpresionando la URL justo aquí en pantalla debajo nuestra. Eh, el correo que lo hemos facilitado antes lo vuelvo a compartir a la hoja femalestartupleader.com, escribirle que estoy seguro que os atenderán y os darán una cálida bienvenida a la comunidad y algo que durante esta entrevista se me haya pasado preguntarte pero que no quieras dejarte en la punta de la lengua. Pues la verdad es que no, ya sabes que bueno, nosotras tenemos confianza contigo y te lo dije antes de empezar que tú pregunta lo que quieras, o sea, no no me no me he quedado con, con nada en el tintero. Yo creo que, que las ideas han quedado claras y que bueno, un poco el, lo que ha comentado Silvia en la despedida, ¿no? Que, que esperamos realmente que que se llene como estoy segura de que va a pasar el Ateneo de Madrid hasta completar a foro el día 23 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, que tanto los que asistan de forma física, o sea que consigan entrada, como los que os apetezca seguirlo vía streaming, eh, espero que salgáis impactados, eh, tanto o más estoy segura eh, del impacto que vamos a recibir eh, nosotras, que, que como digo lo hemos montado de cero y que vamos a estar ahí Viviéndolo un poco, un poco más entre bambalinas, seguramente, con atentas a, a un montón de, de cosas quizá más técnicas, eh, y, y que el programa realmente es, es espectacular y, y los nombres que recogen en la agenda es. Es tremendo. Yo, yo no recuerdo, Emilio, y a lo mejor está mal que lo diga, pero lo comentábamos también un poco fuera de, fuera de micro, ¿no? Eh, yo no recuerdo un evento de mujeres emprendedoras con este cartel, sinceramente. Y joder, a día de hoy me llegan, si no me llega un evento... Es raro porque yo creo que estoy bastante posicionada dentro del ecosistema como una periodista que escribe y estoy especializada en innovación en startups, en emprendimiento y tecnología y, y una agenda como la que traemos con Female Founders Day yo no la he visto hasta la fecha, o sea que sí. espero que va a ser la primera vez pero como te decíamos antes no va a ser la última. Y cuando podamos contarlo, te lo contamos a ti, el primero. Cuando, cuando se crean eh, actividades con, como esta, que tienen una, eh, una intención de, de dejar huella, eh, avisarte de que la competencia surge. De hecho, el, el detalle muchas veces es, es, es crear esa... No, no, si competitiva te, te, te veo de siempre. De hecho, es esto más... da, da para otro lead, pero la competencia es... Una maravilla. La competencia sí. sana y en igualdad de condiciones siempre, siempre, siempre debería existir en... En el ecosistema para empezar y en un entorno empresarial sano donde te incita a ser mejor, a ser más rápida, a estar más atenta y a tener más intuición que los demás, pero también desde un punto de vista, como te digo, muy orgánico, o sea, pasito a pasito en tu camino sin hacer daño a nadie más de forma consciente y llegando a la mejor versión para empezar de, de ti misma y de lo que quieres montar. No pasa nada, Hay muy tiene que haber competencia. Y aparte, como sé que sois, sois, sois competitivas y tenéis ambición, sé que este 23 de noviembre va a salir genial y que posiblemente a partir del 24 de noviembre y al día después, más de una planificadora de eventos os va a poner en su punto de mira para, para que haceros también mejores, porque sin competitividad en realidad es muy difícil que nos superemos eh, cada vez. Necesitamos, necesitamos precisamente esa Total. competencia, además, con lo cual veo, veo que va a ser posible. Sí, no, no, total. Y de verdad, ¿eh? es que este, este discurso me encanta porque eh, competir contra uno mismo está fenomenal, pero al final la única forma de, de realmente ver diferencias notables, quizá eh, si estamos hablando, pues por ejemplo, montando un evento, ¿no? Y es eh, competir también con, con otras personas que están intentando hacerlo. Pues lo mejor que pueden con los recursos de los que disponen, que es exactamente lo que estamos intentando hacer nosotras, ¿no? Y, y está bien y súper sano ver, ah, mira, ostras, pues esto no se me había ocurrido a mí, ostras, este nombre pues no había caído, pero pues si es que ojalá pase eso, ¿no? Ojalá en el futuro, cuando pase Founders Day, eh, alguien vea la agenda, alguien que esté preparando un evento de, de lo que sea, de inteligencia artificial, vea la agenda del Founders Day y diga, ah, host, espera, Ana Laguna, la A, ah, Soundream ¿y esto qué es? Eh, Ana Jiménez, o sea, y, y que realmente las llamen y, y, y las inviten a participar, ¿no? Eso sería maravilloso, ojalá. Pues a todos los que has visto por aquí en, en audiencia compartiendo comentarios, muchas gracias por, por hacer este live más, más dinámico. Esther, eh, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a participar en este live para conocer el, el Founders Day. Eh, a Silvia les mandamos un, un recuerdecito que ha tenido que, que salir para conciliar y espero sin duda alguna que el 23 de noviembre sea un absoluto y completo éxito y si nos está escuchando tanto en directo como en definido este, este live. ¿y ¿Os animáis? Os he compartido eh, correo electrónico, página web, eh, vais a tener la descripción de, de este vídeo, sobre todo en YouTube, que es donde más fácil es compartir información, todos los detalles para que podáis conocer esta iniciativa. Y esté, sin duda alguna, tanto enhorabuena por adelantado, por animarte, que eso ya es importante, a crear algo tan significativamente interesante dentro del ecosistema y desearte sin duda, mucha, sin duda alguna que tengáis muchísimo éxito, que os lo merecéis. Muchísimas gracias, Emilio, y, y bueno, pues también agradecerte a ti que yo creo que eres eh, un genio loco de, de todo esto y, y eres sin duda, yo lo digo siempre, eh, uno de mis mayores y mejores descubrimientos de los últimos años, eh, alguien muy profesional del que siempre se puede aprender algo, estás en absolutamente todo y, y además hablaba yo de la intuición, yo creo que tú tienes mucha intuición también, así que de verdad, un placer, muchísimas gracias por, por invitarnos a, a tu casa, a la Latina vale, y esperamos verte también el 23 de noviembre en el Ateneo. Y, y ante todo, eh, guárdame en agenda el 8 de febrero, que me gustará, me gustará verte montando en karting para hacer networking y negocios en el, mi próximo evento presencial aquí en Madrid. Qué bueno, pues me apunto seguro, claro que sí. El 8 de febrero, pues, Lo tengo. 8 de febrero. Pues a todos los que podáis eh, participar en Ateneo Presencial 23 de noviembre 2021 en Madrid y los que estéis fuera de la ciudad, eh, recordad que tendréis versión en streaming para que también podáis participar. Esther, muchísimas gracias y a todos comentaros que nos vemos en el próximo live. Saludos.